Señores, miren, eh, el primer tema, yo quiero tal del caso de, de, de la justicia, lo que está pasando con, con Jenny Benítez y todo eso, en el segundo tema, vamos Ay. a especificar eso. Lo que sí, ayer hice una publicación en mi cuenta de Instagram, Liz, ayúdame por favor, eh, en mi cuenta de Instagram, en esa cuenta de Instagram yo publiqué y dije que la gente hace viral Alessandra, la gente se pone loco por Alessandra y por Carol G cuando a veces suben fotos de ella... Ustedes saben, flaco. De una manera, una foto... Celsi, Celsi, Celsi. Entonces, ponen una foto de o algo raro de Alessandra. O está en Nueva York y el mundo se cae. Realmente. Y las mujeres... Piden, siguen pidiendo igualdad, siguen pidiendo ni que respeto y regreso de cosas. Las mismas mujeres que piden eso son las mismas que hacen viral eso. Que sienten admiración por Exacto, ese tipo de mujeres. Exacto, que sienten admiración por esas mujeres. Pero cuando Jenny Berenice demuestra, yo no estoy diciendo de que Jenny tenga la razón o no, eso lo vamos a discutir en el segundo tema. Yo le estoy diciendo, cuando una mujer está en una posición como está ella, enfrentándose a un reto tan grande como ese, no solamente Jenny, sino todas las que están ahí del Ministerio Público y a la misma abogada de los acusados, son mujeres que deben ser, eh, ahí es que en feminismo que le gusta el feminismo a veces hablar disparate, es que debemos darle reconocimiento, da esas mujeres que, que Jenny, Jenny Eso en vez de solo ver mujeres cuera de, de, de, de, de, de, de, de, sí. subiendo en Instagram debemos así subir es. esto, subir en el story, así es todas las declaraciones que daba Jenny Berenice esa mujer se empantanoló en la manera en que. No estoy diciendo de que ella tenga razón o no, yo estoy diciendo en la, en la manera de accionar. Que a pasa? veces las mujeres no gusta, la, Perdón, perdón. las mujeres les gusta estar promoviendo. Eh, fulanita. Qué perra, Fulanita. Sí. Y esto, qué esto. Así mismo lo ponen. Qué perra. Eh, la madura. Qué, no, ¿Qué, es tal, la, la, ¿Qué? Más gracia, la más así, la más No, que Marga, realmente, realmente. Entonces eso pasa, Liz. Sí, existe mucho. Liz, que tú eres mujer, vamos. A ver. Existe no, mucho no, morbo. No, si ella va a hablar ahí, ya tú sabes, ya, hora y media. Ya. Realmente existe mucho morbo en ese sentido y cu cuando hacen publicaciones referentes a este tipo de mujeres que uh -huh. son influencers, que son instagrammer, se, se, se, se se forma cierto morbo por sus actividades. Está bonita, Génesis, sus... está bonita, ¿oíste? está bonita, sé qué decir. Se... No me la desconcentre. No de déjeme, terminar, déjeme terminar la idea. Se crea mucho morbo con las actividades de estas mujeres, su forma de vivir, su estilo de vida. Sin embargo, como decía Génesis, cuando vemos este tipo de mujeres con, con cierto valor, no es que a Jenny Berenice se le quite el valor que tiene, porque realmente tiene mucho valor y se le, y en este país se le ha dado y se le reconoce, pero no en la medida en la, en la Promovemos que. Promovemos eso. Vamos a promover todo lo que ella dijo ayer. Realmente, ¿Eh? decir Dios mío. Realmente, Dios para sé. hacer virar a, a, a, a una. Una chapa, a una dilo. Una chapa. ¿Por qué no hacemos virar este tipo de actividades? ¿Por qué no le damos el mérito que. es Necesario, no que se ningún, merece a mí, ¿Por, por qué? Que en vez de sentir admiración Ay, por esta mujer, por Jenny Berenice, que nos está representando claro, como claro. mujer. Uh -huh. Nuestra clase la no, la promover, no la promueven Ustedes no, usted no la promueven más Y si pr eh. Ustedes no Las mujeres no Ni la promueven ese tipo de mujeres No ¿podrías? la promueven Ah pero si sí tenemos que promover A la perversa eh. eh. Si sí tenemos que Realmente. promover no, A no, Yailin no, no, no, no, Pero no, no solo es eh. las mujeres Quienes empiezan Por eso son ustedes los hombres no, eh, Nosotros las matamos No, Uy, no ustedes Yo ustedes los no los hombres. hombres esa, eh. poco, cuando usted yo ve no sigo esa. mujeres Como Jerry Y si usted no la mira mira A la que anda enseñando La chapa Pero En Instagram ya con él está bien. Y no, en las no. redes. Mira, yo hasta la señora, la jefa de ella, como es? Eh, Miriam, Miriam Germán. Miriam Germán, mi amiga. Magistrada. magistrada, amiga. Muy decente. Uh -huh. No, mi viejo, su amigo y presidente, la máxima autoridad. Ya, no, eh, no, tranquila. Pero es verdad, Vamos Vamos a admirar, vamos a promover, como dice nuestro hermano Génesis, que muy raro estoy de acuerdo con él. Es decir que tiene razón, hay que promover Jenny Berenice, una mujer ahí presión y habla que ya tú sabes y que con eso... unos colegas alrededor faltando el la... al respeto sí, a nivel de... Dios en una dijo, creo que fue un abogado sí, no, todo... porque está pidiendo la cuota a la mujer y ella dijo yo no yo, a mí no como hace muchas que exigen las cosas y que por cuota de género ella no exige eso no. ella es lo que está trabajando y eso yo lo dijo ayer oye, pero me ¿Eh? gustó me gustó como lo dijo anoche en su momento yo me voy a encargar de no, ustedes se no, no, no se, no, no, no, no, no, no, se así mismo así ¿no? mismo no, así, eh, eh, así mismo eh. así que probó, pero en materia de derecho, porque tampoco que van a ir pues, allí a no, porque ella sea mujer quitarle sus medicas y sus razones que eso que eso de que hay gente hay mujeres que le gusta estar promoviendo. No, porque fuera la mujer, no, no. no Ella está ahí no es porque sea mujer. Ella está ahí porque, por está, su, preparada, por su conocimiento, porque está preparada, porque está preparada. Claro, que. Jenny no, está ahí, no, Jenny no pidió, así, no Jenny no pidió, pidió eso. eso. Jenny es. se le puso ahí por la responsabilidad que ella podía llevar y eso que tenemos que promover la, la que tienen que promover las mujeres. Ese estilo de de, de, de modelo de mujer donde la mujer claro. se faje ahí de tú a tú con el hombre eh, Con conocimiento Villalona no flaco, a mí me va a dar una tortícula Y no mueva tanto la pantalla por el amor a Cristo No, no, dale, dale Porque dale, yo estaba cuello me va a dar una cosa Dije Villalona, oye Señores, no, no Villa, te quiero mi amor Mira. Vamos con el segundo tema Y en el segundo tema Hablamos del juicio El juicio, el caso, la medida de cohesión